a hacer un ataque de pierna desde de arriba. Y vamos a ir a mano cambiada. Aquí sabes, ¿no? ¿para que no te ves cruzamos mano, La mano cruzada. Como vamos a levantar el culo apoyándonos en su cadera. Esta la vamos a cruzar. con las piernas cortas, pero... Va. Tengo lupa, el talón, y la vuelo Ahora lo que hago es traerme el tiro de la mano, y me siento sobre su rodilla y voy a dar un poco, un paso. Vale, aquí quiero llegar, ¿vale? Ahora tenemos las piernas cruzadas para que no ataquen nuestras piernas, ¿vale? Tenemos nuestras piernas cruzadas, de esta forma tenemos una mano cogida. Vamos a dominar este pie, ¿vale? Aquí, para que no ataque nada, ahora que Y giro, giro, giro, y aquí ya empiezo a colocarme la llave. Voy estirando, girando, girando, y acabo en este lado, aquí para que haya, ¿vale? Aquí giramos solo, mantenemos aquí el cuello para que la pierna no, no gire, aquí no va a pegar, ¿vale? O sea mantengo el cuello y tiro un poquito para arriba. Vale, Ay, qué el vale de la arriba, el va toreada, pisamos, rompo, doy un upa apoyándome el pie con la cadera. está que tenga el pie largo no hace falta. vamos Con las piernas cortas doy un upa y coloco. ¿Vale? Anda un poquito, un poquito y frena aquí. ¿Ves? Este pie es el que frena la llave de su contraataque de pie. ¿Vale? Aquí no. La pierna. Giro para este lado. Y ya me voy colocando aquí. Giro, giro, giro, giro. Sí. Deja que salga el talón ¿Ves? Queda aquí el pie totalmente. Para que no vaya para allá. Me defienda. Este brazo. Y... ¿No? Espero os haya gustado, dar a me gusta y seguir el enlace.